Estamos en, afuera del, del super selecto, donde les quiero explicar a mis hijos por qué estamos llevando estos fardos de agua. Los vamos a llevar al centro de acopio de Nuevas Ideas, a San Miguel, para la gente que ha sufrido en los terremotos, en los flores. A los que se les ha caído la casa, a los que tienen algún problema, a los que están en los refugios. Eh, la intención pues no es acarse de, de lo que uno hace Porque siempre he creído que lo que hace la mano derecha no lo hace La izquierda La intención en este caso es eh, Mostrarle a El Salvador Que aunque sea con poco Podemos colaborar y hacer Muchas cosas grandes Si todos ponemos nuestro granito de arena En este caso por pues, lo que nosotros estamos eh, Llevando es, es bien poco eh, Comparado a la necesidad que hay ¿verdad? Vamos a ayudar con mucho cariño para contribuir hacia los hermanos que han sufrido o han tenido dificultades. Los pausamos para mientras llegamos a la sede de Evangelía San Miguel. ¿Ya llegamos? Ahí, ahí, ahí. Javi, quítate de ahí. Y con un poquito que hemos colaborado, ya la gente también está trayendo otras cosas. Así que esto es lo en lo que hemos colaborado nosotros esperamos sea de, de ayuda ¿no nos miremos? esperamos sea de ayuda para los hermanos del Estado y un ejemplo de que todos unidos podemos hacer cosas grandes si queremos cambiar el país tenemos que empezar con cosas pequeñas y unidos se hace la fuerza verdad. así que gracias y nos vemos en otro capítulo más de ¿Qué monos?